Hola, buenas tardes. Hola, chicas. Vamos a ver quiénes están temprano conmigo. Son las cuatro. No. Cuenta para las cuatro, ¿no? Tres y cincuenta y ocho. Ahí les voy a mostrar las florcitas. Se ven bonitas ahí en esta panita, ¿no? A ver, vamos a ver quiénes están por ahí. ¿Quiénes llegan primero y reaccionan y comentan? A ver, vamos a ver. ¡Wow! 36 en un ratito. A ver, ¿quiénes están? Hola, Marcha. Cecita, ¿cómo estás? Cari, luego leenme el WhatsApp. Ya, Jenny, no he leído WhatsApp. Luego te leo el WhatsApp. Hola, buenas tardes. Ceci Reina, Fiorella, Vivanco. Hola, mis cari, qué bellos, Mis ojos. Ahí están, mis flores, miren. Están las florcitas. Vamos a aprender a hacer las florcitas. Es son revés. Si no son hermosas. Están un poco chancaditas porque no las puedo tener este así al aire libre. Y las como una bolsita y las guardo. Entonces, eh, pero las vuelvo a armar con mi mano, las acomodo y otra vez se acomodan. Miren, estas están hechas hace varios años. Hola, Leslie. Hola, belleza de flores. Buenas tardes, Julita, Vera. Hola, Milagros Mori. Hoy, Milero Mori ha hecho... Bien, bonita su tarjeta junto con María Merigar. Las felicito. Me gusta la primera de la izquierda. Ajá, a ver, van a ir viendo, ¿ya? Saludos desde Ecuador, saludos. Ya saben lo de siempre, a compartir, chicas, a compartir. Mientras más seamos, es mucho mejor. Ayuda bastante a la Miss Cari a seguir creciendo en su página, ¿ya? Muy bien, buenas tardes, hola, hola, buenas tardes, lindas flores, gracias, Guerrero Gaby, Lía González, qué belleza, hola, Angélica María Samamé. ahí está mi alma gemela, Karina Williamson, hermosa distribuidora de contenido, Beatriz Gómez, seminario, buenas tardes Maribel, Julita Vera, Tania Bebega, Cristina, buenas tardes, me, miren, me estoy conectando minutitos antes para ir saludándoles, ¿ya? Maribel Palemino, gracias por ese corazón gigante, Cristina Manzaneres, hola, Milagros, hola. Mi cari, dos días para el jueves. ¡Ah! Hola, hola. Super hermosa flores. María Teresa. Hello. Hoy María Teresa, yo te leí después. Saludos para todas las enfermeras del de hospital. ¿Ya? Tienes que les mando un beso grande a todas. Gracias, nuestra sirenita. Preciosa, me encantan las flores. Edith Ramírez, saludos desde Piura. Claudita, ya compartí. Amanda, compartido. Jennifer, querida amiga. Ando con temas familiares, a cuidarse, cuidarse todos, sí, a cuidarnos todos, por favor. Por eso estamos haciendo todo lo posible por mantenernos en casa, ¿cierto? Besitos. Este virus no es cosa de broma, así es. El virus no es cosa de broma. Besos, buenas tardes. Hola, Gabriela. Katy Ortega, qué lindas flores. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes, mis cari, Hola, churra. Justo estoy arreglando en mi espacio. Vi las bellas flores que hicimos contigo. ¡Ay, qué lindo, Eli! Eh. Eh, Elizabeth es fan destacada. Mauder Moribazan. Yamilé, ya sé que eres tú, Yamile, ¿Cómo estás, Yamilé? Bienvenidas. Están hermosas las flores. Ahí les voy enseñando las florecitas. ¿Ya? Vamos a hacer... A ver, lo que el tiempo nos dé, ¿no? Porque tampoco no puedo estar mucho tiempo, máximo una hora, ¿ya? Hoy día sí tengo clase, entonces me tengo que preparar y no puedo estar mucho tiempo este, aquí. Hermosa, buenas tardes, hola, hola. Ya, Miss, tiene que ser el turno para que se emocione y haga barra. Ah, ya, me avisas, Mari. María Teresa, hello, Miss, a compartir. Muy bien, hola, hola, compartir. Hoy en Camita un poquitín mal. Oh, María Teresa, recuérate. Te mando muchos, muchos besitos. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, chicas. Ya. Ya saludé a la mayoría que ha entrado. Vamos a ver, miren, como les digo, estas son unas florcitas que yo las tengo en un cartoncito de pana, como me ven, en negritas, como para que se vean. Ya las tengo mucho tiempo, pero para que vean qué bien... A ver, me voy a acomodar para ver cómo están viendo, para que vean qué bien se mantienen en el tiempo, ¿no? Y la cantidad de diferentes pistilos que pueden tener, ¿no? Pueden ser cerraditas como esta que está aquí, o le pueden poner eh, estos canutillos, ¿no? O le pueden poner simplemente una perlita, o le pueden poner, <coughs> perdón, eh, los pistilos estos que ahora están vendiendo bastante que se ven bonitos o estos largos miren qué bonitos no todos tienen diferentes o estos pistilos o uno un, un adorno un charme grande entonces estas florcitas se pueden preparar del color que ustedes quieran eso es lo mejor de todo esto no que ustedes pueden hacer una flor dependiendo del color de la portada con la que estén trabajando, de los colores que estén trabajando. Ese brillito es como que logra. Ahora les voy a enseñar cómo logro el brillito. Si me está preguntando eso es Lunática es porque recién está viendo uno de mis tutoriales, porque, uff, uh, yo siempre enseño eh, lo que, cómo las pinto y cómo les echo el brillito, ¿ya? Miren, y aquí para muestra un botón, ¿no? Este es un álbum que hice con La Clau en España. Hola, hola, hermosas, ¿cómo están, chicas? A compartir, chicas, a compartir para ser mientras más seamos mejor. Recuerden que llegamos más de 100, nos quedamos en 100 y eh, comparto dos aulas, dos aulas. Si no, solamente sería una, una entrada al aula de febrero o al de principiantes o a cualquier eh, mes que deseen. Miren, este es un alponcito que hice con los papeles hermosos de Mintai. Y esta flor que ven aquí la logré haciendo la técnica que ahora les voy a enseñar del pintado de las flores. ¿ven? Traté de que eh, combine con los colores de los papeles. Estos papeles están cosiditos, como ven. Pero miren, esta es la mejor forma de enseñarles cómo pueden, eh, mostacillas le puse acá en el medio, ¿ven? ¿eh? Cómo pueden pintar de acuerdo al color eh, de su colección o de la portada con la que vamos a trabajar. Compartida toda la vida, hermoso todo. <risa> Gracias, Pirela. Siempre te veo, cariño. solo que acá en Cusco no encuentro muchos materiales. Oh, hola, hola, ¿cómo están? Entonces... Esa es la idea, que si yo les enseño, porque no les voy a enseñar ni una tarjeta, ni nada. Ahora les voy a enseñar solamente a pintar, a pintar y a modelar una flor. Que ustedes pueden utilizar en, solamente poniéndolo en la portada de un álbum, miren qué bonita queda, ¿no? Y solamente buscar los colores para que combinen con los pajaritos. Aquí he podido poner una de estos color, um, eh, digamos media anaranjada, con otra color celestita, ¿no? Entonces, de acuerdo a las pinturas, haría mi florcita y la pena. ¿ya? Eso es para que sepa, ¿ok? Así que lo vamos a dejar por aquí y vamos a empezar, pero así empezar de cero, cero, ¿no? De cero, cero. Voy a trabajar esta vez con esta, eh, esta flor. Y les digo de una vez para que ya sepan con qué flor voy a trabajar. Ustedes saben que me encanta la marca Helfer y voy a trabajar con la Large Sweet Beauty, con esta. Para la que quiera este, eh, comprársela, ya saben que la señora Videlina vende estas, eh, estas flores, no sé quién más vende Helfer, que yo sepa la única. Eh, cuando compren, no pueden comprar un, uno solo, tienen que comprar el sello y el troquel, ¿ya? Aquí viene el sello, así viene, son dos modelos de dos tamaños de flor, tres tamaños de hojita y igual viene el troquel como ven ahí. Ya, entonces esta con la que vamos a trabajar se llama Large Sweet Peony, es esta de aquí, la Large Sweet Pioni. Esta flor, estas flores que ven aquí es la misma, la Large Sweet Peony. solamente que la boleo y la trabajo de diferentes formas, nada más, o las pinto diferente. Porque ustedes, la mayoría cree que esto que he hecho es, son varias flores a la vez. No, es una sola flor, solamente que oleada diferente. Un solo modelo de flor, ¿ya? Que me gusta mucho. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tengo por aquí? Aquí ya las tengo ya eh, cortaditas, como ven, miren, de diferentes colores. Vamos a ver qué color les gustaría, ¿Ya? Pero voy a enseñarles a sellar nuevamente, ¿ok? Siempre me piden cómo es, así que voy a enseñarles. Disculpen que esté así toda manchada. Tengo otra eh, otro, otra herramienta para sellar nueva, pero tengo una que este, la placa este, eh, que tengo que apretar hacia afuera. ¿ya? Entonces, siempre me gusta usar la antigua, <ríe> ¿Por qué seríamos así nosotros, no? Ya, les voy a enseñar desde... Cero, Hola, yeah. Es la que tengo. Sí, María Teresa, es la que tienes. Yo quiero comprarme media docena de las de ayer. Compré dos. ¿Qué? ¿Qué está hablando la Cari? No la entiendo. ¿Dónde puedo comprar esas flores? Ya les digo, las flores las vende la señora Vidalina. Yo tengo... A ver, quiero ver si tengo. Yo ayer les enseñé las que tenía, ¿no? No me acuerdo si tengo eso. Ya no me acuerdo. Bueno, al final eh, me preguntan, si hay alguien que quiere comprar, me pregunta si es que tengo ese modelo. Ojo, son un poquito caros, ¿no? Un poquito, bastante caros. 110 soles está el troquel y 89 está el sello, por si acaso, ¿ya? ¿Dónde puedo comprar? Ya, tengo una envidia sana, estoy trabajando y escuchando. <risas> ya, sí, si tengan envidia sana. Raspberry, ¿ya? De Distress. Ustedes pueden en realidad utilizar Distress Archival, Hero Art, las tintas que tengan, ¿ya? No se limiten por, eh, por las tintas. Yo voy a usar esta Distress ink, ¿ya? Eh, aquí está el sellito, como lo ven, ¿ya? Lo voy a colocar aquí. A ver mucho usar este, este este esta precision tengo otras como les digo pero me parece más práctica esta como es uno va probando para ver qué tal no ya ver eh. y lo que vamos a hacer es sellar ya voy a levantarme un ratito uh -huh. Lo bueno es que si te falta sellar un lado, esta te va a ayudar a sellar el, el lado que falta. ¿Listo? Hola, hola. Los colores deseas saber. Lo, con la que voy a sellar es con la Pink Raspberry. Pink Raspberry. Pueden etiquetar la tienda. A ver, este, Cari, si ¿sí puedes etiquetar la tienda de la señora Vidalina. Yo ya le dije a la señora Vidalina que estos días voy a estar a, haciendo clases. Eh, o, bueno, enseñando las florcitas y que esté atenta. Ayer, por ejemplo, dice que fueron varias eh, por la Oakberry Blossom. Cuando vayan, le dicen que es de parte de, de Miss Karina. Sí, le dicen a la señora Vidalina. Señora Vidalina, de parte de Miss Karina. Y al toque vas a ver cuáles son las flores que quieren. Ella es del taller de lápiz de papel. Ahí está, ¿ven? Listo. Miren qué bonito, ¿no? Ahora, ¿quieren limpiar el sello para cambiar de color? ¿Con qué cartulina uso? Uso cartulina opalina 180. Opalina 180 es con la que trabajo yo. ¿Ya? Importante echarle el líquido para limpiar. Si no tienen el líquido para limpiar, utilizan... Eh, el pañito húmedo, ¿ya? Pero es importantísimo que tengan el líquido para limpiar. Muy bien, vamos vamos limpiando primero. Ahí están etiquetando. Taller lápiz de papel ¿En qué gramaje trabaja? Opalina 180. Hola, hola. A compartir... A compartir chicas para poder ser distribuidoras de contenido o fan destacado a ver voy a secarlo bien que ya le eché mucho hola chicas, bienvenidas disculpen como les digo estoy usando este eh, ya está manchado así, ya no lo puedo no lo puedo ya ya está, para cambiar de color ¿Sí? Para cambiar de color Voy a cambiar a otro color Voy a secar Y vamos a ponerle otro color Por ejemplo, este de aquí El cactus flower También encanta este color Cactus flower Bueno, mejor un azulito, ¿no? Para que haya diferencia El azul Voy a usar el Pitchcock Feeder. Este. El Pitchcock Feeder. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Este es un Pitchcock Feeder. ¿Cómo está? Es un Oxide. A ver, vamos a ponerlo bien. Nos paramos y abrimos. Hola, hola, buenas tardes. Vamos a hacer unas flores bonitas. Ya está. Le doy la vuelta. Esperen un ratito que el aire... usando el Pitchcock fido. Hola, hola, chicas. A compartir, ya saben. A compartir, a reaccionar al stream. Lo bueno de esta stamp es que ustedes... Si les falta sellar, ahí apretan y vuelven a sellar. ¿Ya? Listo. No olvidar limpiarlo siempre, ¿ya? Yo ahorita le voy a pasar así rapidito para no demorarme mucho. ¿Ya? Y esto es lo mismo con las hojas. No voy a hacer las hojas porque ya las tengo cortadas, pero es lo mismo con las hojas. Ya está. Ya. Voy a dejarlo por acá por un costadito. Ahora vamos a subir la bichot. La, la bichot. Voy a acomodarme bonito. De repente la puedo subir un poquito más. No, ya no la puedo. Ahí ya. Hola, hola, buenas tardes. Ahora sí voy a usar la Big Shot. Ya. Eh, la placa que tengo acá es una placa imantada. De verdad que la que puede hacerse de esta placa es lo máximo, porque justamente por eso, porque es mandada y no hay que estar pegándole el la cinta para que no se mueva o no se corra el, el, el troquel por si acaso. Ya aquí voy a poner mis plaquitas. Coloco aquí y miren, van a ver cómo se va a pegar rapidito el troquel. Miren, se pega rapidito sin problema. Y ya no necesito ponerle ninguna cinta para que no se mueva. Ahí se pegó, ¿ven? Como tiene imán, se pega. para toda la, es, Viene aparte de, eh, de la Big Shot. No viene con la Big Shot. Viene aparte. ¿Ya? Y si no la tienen, pues, eh, usan sin problema este, una cinta, ¿no? Para que no se... De... Ahí está. Ya creo ni Hola, buenas tardes. Ahí, ahí, ahí, ahí. Ahí etiquetale a la señora Vidalina. Con a la Vidalina te necesitamos aquí a ver si entra la señora Vidalina y les dice si tiene o no tiene. El troquel. Muy bien. A compartir, a reaccionar al stream. Sí, son hermosas. Están preciosas. Pechochas, pechochas. Así de fácil, ¿ven? Ya, así trabajo yo mis flores. ¿Ok? ¿Ya? Ya, una más, para que tengan el gusto de ver cómo se, se sella y se troquela. Después quedan hermosas. Muy bien. ¿Quién vende la placa imantada? Cualquier tienda de scrap, chicas. En cualquier tienda de scrap van a poder encontrar placas imantadas. Solamente tienen que buscar que esté cerca a su casa y que tenga delivery, especialmente, ¿no? Ahí está otra florcita. Aquí tenemos varias ¿Ven? y aquí hacemos lo mismo. ¿Ven? Solita se pega. La chapa al toque, la placa imantada. Ahí está, ahí están poniendo eh, alguna, algunas tiendas. Yo no doy tiendas porque realmente hay tantas tiendas en el mercado. Uy, miren, esto se me movió. Esto se me movió un poco, pero les cuento por qué se me movió porque la, la jalé, ¿ya? Pero en realidad si se les mueve. A la hora que la pintan ni siquiera se va eh, a, a ver, no se va a notar. Se me movió un poquito. Ya está. Listo. Terminamos con el sello y el troquel. Las hojas que vienen aquí son así. No son como las que les enseñé ayer. Son así. Entonces igual las sellan y luego las troquelan. ¿Ya? O sea, sí, porque si hago todo... Pues, mañana. Ya. Sí sabía que existen esos hermosos troqueles con... No hubiera comprado tantos troqueles de flores otras marcas. <risa> Ay, ya me enamoré de esas flores. Sí, son hermosas. Miren. Bueno, yo he ido sellando. Eh, para tener varios colores. A ver ustedes qué color quieren que les pinte. Pero miren qué bonitas, ¿no? Ahí están. ¿Ya? A ver, me van a decir qué colores quieren que les pinte porque tengo de todo. Puedo hacerlas. Tipo vintage, puedo hacer las lilas, fucsias, moradas, celestes o verdes. Aquí saqué varias de las tintas que yo tengo. Voy a sacar Aquí saqué varias de estas tintas y como que también eh, llenaba mi, mi mostrario, ¿no? Porque tengo este mostrario, pero, pero quiero utilizar otras tintas, ¿no? Tengo esta, por ejemplo, que es una de las últimas que me compré de Giroart que me gustaría pintar, así que voy a pintar esta de aquí. Y por ahí, no sé, de repente esta neón, la linda. Eh, como les digo, puedo hacerles una vintage con esos colores. A mí me encantan las Giro Art porque las Giroart vienen con los tres colores que normalmente yo uso, ¿no? Tres colores diferentes. Entonces... Eh, me gusta mucho pintar con ella. Si no, si ustedes no tienen las Hero Art, entonces solamente tengo la idea es que busquen eh, tres colores diferentes para pintar, ¿no? En GA, ¿no? ¿Qué dice? Eh, Talleres a que te encima. Muy lindo con las flores. Su único toque. Su único toque de mi. <risa> vintage. Ya. Ah, voy a hacer una Vintage que quiere este Alicia. Perfecto. Vamos a hacer esta Vintage. Ya. Ya. Vamos a hacer una vintage que nos está pidiendo eh, Alicia. ¿Ya? Bello juego de troquel, y otro de la vintage. Muy bien, vamos a pintar la vintage. Entonces siempre con una hojita eh, bon, ¿ya? Y la vintage la pintaría con esta base de aquí. ¿Ya? Con esta base marrón. Yo la, la sellé con coffee por si acaso, ¿ya? Con Coffee la sellé. Hola, buenas tardes. Cumpleañera, comadre, cumpleañera, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Ya, ahora sí. Lo primero que siempre hago es probar. Aquí siempre las tengo, tengo la prueba aquí, porque yo las tengo en un organizador. Todas mis tintas están así juntitas. Y, y me muestra el color aquí, ¿ya? Puedo pintar esta, esta de aquí. Voy a mostrarles acá, ¿ya? Ahí está. Esos son los colores que combinaría, ¿ya? Vamos a combinar estos colores. Primero voy a poner el más clarito, como ven, este mostaza. Luego se va a ir al un poquito más anaranjado, aquí, aquí. ¿Ya? Y luego ya a un guindita, ¿no? Entonces vamos a trabajar con estos tres colorcitos. Yo también tengo esa canasta, solo me falta las pinturas. Muy bien, chicas, a compartir para llegar a, a las 100 Si llegamos a 100, ya saben Muy bien, vamos a pintar Ustedes me van a ver que yo voy a pintar Un día voy a pintar con deditos Otro día voy a pintar eh, este, con los redondos Otro día con los triangulares Esto es sacado los triangulares para que vean que también existen estos de aquí ¿Ya? Así que vamos a empezar a pintar Primero, le voy a dar una base con este color, el más clarito ¿Ya? Entonces, vengo por aquí, agarro este, el amarillito, descargo, siempre hay que descargar un poquito, nunca irse de frente a pintar, siempre hay que descargar un poquito y vamos a comenzar a pintar. ¿Dónde vende la giroar Army, cari? Elizabeth Cubas, Print Store. Ahí está Nat, ahí está. Ah, miren, pueden ir donde Print Store para el... el la placa está imantada para la Big Shot, ¿no es cierto? Este NAT. Ahí está NAT. Muy bien. Listo. Y vamos a comenzar a pintar del centro hacia afuera. Así. ¿Ya? Ahí lo ven. Muy bien, agarramos la chiquita. Yo, eh, acuérdense que he sellado doble. ¿Ya? Voy a volver a cargar Volver a descargar Hola, hola Y a volver a pintar Estos eh, deditos triangulares También los tiene la señora Vidalina La señora Vidal... Son de Helfer, chicas Me vienen acá Aquí Son de Helfer Los deditos triangulares ¿ya? También cuestan un poco más caros Que los deditos redonditos ¿Ya? Lo que pasa es que yo me compro todo lo que sale de jefe. Todo. Soy súper fan. Ahí está. Y uno más. Este de acá. Pintamos, descargamos. Opalina 180. Así es. Ah, ya. Están pre siguen preguntando. Ya, chicas, ustedes ayúdenme ahí para no eh, eh, perder mucho tiempo, ¿ya? Ahí está. Utilicé, entonces, este primer color, ¿cierto? El mostaza. Ahora me voy a pintar con el anaranjadito, el que sigue, este de acá, ¿lo ven? Sí, tenemos la placa con imán en print ah, muy bien, ahí está Nat, ¿ven? Ahí está Nat, aprovechen, chicas, están preguntando por la, la placa imantada. Descargamos, miren, siempre hay que descargar un poquito porque carga bastante la pintura, carga bastante, ¿ya ven? Sí, y pintamos... Suavecito nomás. Todo lo que quede. Todo lo que quede del pétalo, ¿ya? Descargo un poquito y pinto suavecito nomás. ¿Ya? taller lápiz de papel, ahí está yo justo le he dicho a la señora Vidalina señora Vidalina, estos días voy a estar haciendo eh, flores, así que seguro van a querer comprarle las florcitas o el material que uso ustedes saben que yo no tengo venta de material, solamente enseño así que ahí pueden buscar a la señora Vidalina si es que le gustaría el troquel y ahorita que les estoy diciendo de la placa imantada, con printy pueden buscar la printy para la placa imantada. Lo malo que tienen estos deditos, y por eso los estoy usando, porque primero dije no los voy a usar, son tan caros que no los voy a usar, es que se comienzan con el tiempo a espirujar un poquito, ¿lo ven? Entonces, hay que usar nomás, chicas, usen sus, sus trabajos, su, su material. Descargamos y pintamos, suavecito nomás, ¿Ya? No se van a ir de frente así, miren, ¿ah? Me voy a ir por atrás. No van a agarrar esto y van a hacer esto. ¿Ven? La diferencia. Me fui de frente aquí. Entonces, lo importante que es descargar. Una... ¿Cuánto por transmisión en la plata y manta? <risa> y pito suavecito, ¿ven? No podemos hacer esto que está acá. Si la tinta va de frente y no descarga antes, les va a hacer este manchón horrible. Y lo he puesto aquí porque no me interesa la parte de atrás. Lo he hecho así para que lo vean. ¿Ya? A veces me decía a mí, ¿pero por qué no me sale? ¿No me sale como te sale a ti? Ah, estás yendo de frente con la pintura. Que decía, ¿no? Están yendo de frente con la pintura. A... Ay, sí, mis. ¿No descargas? No, mis. Ya hay que descargar. ¿Ves? Así me, me, si desean, me van preguntando y yo les ayudo, ¿ya? Suavecito, no necesitan pintar con fuerza. Suavecito nomás. Descargamos y pintamos suavecito. Hola, ¿cómo están? El virmite está por ahí. Hola, hola, hola, hola. Ya está. ¿Ven? ¿Sí? Ahora. <coughs> eh, no, todavía no. Voy a agarrar nuevamente el amarillo. ¿Dónde está el amarillito con el que estaba trabajando? ¿Qué es esto? Y voy a difuminarlo con el anaranjado. Descargo siempre. Hay que descargar. Voy a bajar un poquito. Ahí. Y voy a difuminarlo. No sé si si lo notan. Lo estoy difuminando con el anaranjado, ya. Y lo hago perder, miren. Ay, el aire. Lo hago perder un poquito. Ya, ¿han quedado algunas partes blancas? Sí, porque así lo quiero, suavecito nomás. ¿Ya? Descargo un poquito y lo difumino con el anaranjado que ya estaba ahí. ¿Ya? Estoy regresando al mismo color, solo para difuminar. ¿Ahí lo ven? Muy bien. Descargamos y difuminamos. Descargamos y difuminamos. Yo lo hago ver fácil porque de repente tengo más habilidad, tengo mucho tiempo haciendo esto, chicas, pero si ustedes practican, lo van a hacer. ¿Ya? Lo van a hacer. Practicando, practicando, lo van a hacer. Si ustedes lo quieren un poquito más fuerte el color, pueden pintar más fuerte, ¿ya? Pero van eh, haciéndolo poco a poco. De frente, así fuerte, no lo hagan. Porque de repente no les va a gustar. Yo lo quiero hacer suave nomás el color. Hola, madrina. Están que se saludan. Hola. No se olviden de compartir el stream, de reaccionar. Ahí está. ¿Ya ven? Miren. Ya. Si yo quiero quedarme solamente con ese color, si yo quiero quedarme solo con ese color, Agarro, sigo agarrando el anaranjado, porque no quiero llegar hasta este color. Agarro el anaranjado, ¿ven aquí? Levanto la pieza y comienzo a pintar los bordes. Ya, entrando un poquito. Sigo con el anaranjado, ¿ah? Y ya lo levanto. Y pinto. A ver, llegamos a 100. ¿Qué dicen? Todas me comparten con el hashtag, cuchena, es sando de la miscari. Hashtag es sando de la miscari. Ahí está. Miren cómo va cambiando. Va cambiando, ¿no? De este a este, ¿cierto? Es súper fácil. ¿Ya? Yo voy a hacer esto para que ustedes vayan viendo cuál es la diferencia, ¿ya? Hola, hola, hola, ¿cómo están? Solamente levantando la pieza y pintándola a los bordes hola hola no es pincel es un dedito triangular no es pincel es pincel no es pincel ahí lo ven entonces ustedes le van a dar el color que ustedes deseen en realidad por eso es que les decía que pueden trabajar con los colores que ustedes quieran y, y va a depender de, de su colección de papeles, ¿no? Si de repente quieren para, eh, para, para la portada de bebé, entonces lo hacen rosado suavecito nomás. Ya. Yo sigo pintando con el anaranjado, ¿no? ¿eh? No me he ido con el guinda, ¿no ven? ¿eh? A ver, todos con el hashtag, hashtag es santo de la misma. Cari, eso, así y comparte ¿ya? Muy bien, gracias por compartir. Por ahí está la Nisi la y la Vilma que tienen que ir pasando los bocaditos. Ahí está, miren, miren cómo cambia, ¿no? Cambia hermoso realmente. Al principio dices, ¿qué, ¿Qué es esto? Y luego dices, ¡guau! Wow. Es Santa de Cari. así van a compartir, es Santa de Miscari. ¿Qué pintura estoy usando? Estoy usando la Giro Art. Ahí está. Giro Art. A ver, a ver, voy a poner acá, ya. La Giro Art. Pero puede ser Distress, puede ser Archival, puede ser la pintura que tengan, que quieran. Muy bien. Es santo de Miss Cari. Hashtag es Santo de Miss Cari. Ahí está. Miren qué bonita es. Ya ven. Ya, aquí ya la dejé más anaranjadita, ¿no? ¿La ven? Sí. Si yo hubiera querido llegar hasta este color, también lo puedo hacer. Ya. Me voy a mis otros deditos, porque cada dedito tiene que tener eh, su color de tinta, ¿ya? Me voy hacia el otro dedito, descargo, miren que es más, más oscurito, descargo. Y vamos a pintar el borde. Y van a ver cómo va a cambiar. Y comienza el distress el archivo, ¿vale? estas tintas comienzan... A difuminarse son es increíble lo que hacen son lo máximo. y aquí ya le cambié el, el detalle el color ya no ven salud cookie camacho mil felicidades en ese día especial gracias cookie faltan dos días pero yo empiezo a celebrar desde ahorita desde el primero yo celebro. ¿Ven cómo cambia? Ahora si ustedes quieren darle un toque más chévere, entra por aquí también. Por aquí entra. Ya, ya, ya ustedes a medida que van viendo cómo se va combinando los colores, ya van a querer seguir experimentando, ¿no? Ya, aquí cambió, aquí cambió por completo. Ya. Se, se, de, aquí va a depender de cómo quieren que termine su, su flor. Hasta ahora no se sé hacer las flores. Te pasas nada, te pasas. Miss, ¿qué recomienda? Es igual sellar con distress o archival. Es lo mismo, este. Mari, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Tú sella con el, lo que tú quieres como base. Lo bonito de Helfer es que tiene estas, eh, estas pequeñas nervaduras, ¿no? Que le da al sello ese toque especial. Que no lo tiene hasta o, hasta ahora porque también ando buscando de todas maneras, Mira, le estoy dando un poquito más de color acá, eh, diferentes eh, marcas para también darle oportunidad a otras marcas y pintar igual, pero no. No, hasta ahora no encuentro otra marca que tenga todo este detalle. Y aparte que Helfer tiene muchos, eh, muchas eh, diferentes tipos de flores, ¿no? Y Helfer es, Helfer, Helfer, no hay que hacer. Miren, solo los bordes estoy pintando. Solo los bordes. Ya, y por aquí un detallito acá en el medio. Un detallito. Miren cómo va quedando, ¿ven? Ya, esta la estoy haciendo así, tipo, tipo un poquito pinta. Es santo de Miss Cari, la intensa reina de las flores. Ya, póngame así. Es santo de Miss Cari, la intensa reina de las flores. Sí, tienen que practicar. Esto es práctica, chicas. Mis hoy día, ¿qué historia nos conta? Ah, ¿quieren saber mis historias? <risa> A practicar, a practicar. A practicar, chicas, a practicar. ¿Qué historia quieren saber de mí? ¿Qué más quieren saber de mí? Ya les voy a dar algunos datos, porque tengo que darles datos para que después, al final de la transmisión, darles algunas, este, hacer unas preguntitas, ¿no? Ya, ahí está, miren qué bonitas quedaron, ¿no? Ah, y fueron simplemente ah, selladas, ¿no? Así selladas, con marrón. Estuvieron selladas con marrón y miren qué bonitas quedaron. Realmente pintarlas es lindo y ustedes van a ir probando, van a ir experimentando hasta que les eh, salga algo como esto que está aquí. ¿Ya? Si tienen la oportunidad de comprar este tipo de tintas donde vienen los, eh, las pinturas ya eh, en combinación, sería lo máximo. no Y si no... Si no la tienen, pues este busquen sus, sus propias pinturas, ¿no? Por ejemplo, acá tenía, ¿Ven? Pueden empezar con una eh, anaranjadita de archival. Luego, con, perdón, una amarillita, luego una anaranjada, y luego pueden terminar con una roja, ¿no? Por separado. También las venden por separado. Es Santo Miscar y la reina de las flores. Eso. <risa> Muy bien, entonces, miren qué bonitas, ¿no? Ya, todavía no voy a bolear para bolearlas todas juntas, ¿qué les parece? Ya, porque si boleo una por una, vamos a pintar otra. Mis manos están... Vamos a pintar... Este que quiero pintar con este de acá. Ya, vamos a pintar este. A ver... 1, 2, 3, cuatro vamos a pisar con este, ya, para que vayan viendo las diferencias. Aquí, ¿cómo tienen los colores? A ver, mis cari, ¿cómo tienen los colores? Los voy a poner por aquí, a ver. ¡Wow! ¡Qué hermosa! Miren, tiene un verde, un azul y un, un morado, ¿no? Yo puedo escoger que el morado empiece, luego el, el celestito y luego el verde al final o al revés. Puede ser de cualquiera de las dos formas. Yo voy a hacer al revés. Voy a empezar que voy a eh, empezar con el verde, ¿ya? Hola, buenas tardes. Es santo de la Miscari. Por favor, a compartir. A compartir, a compartir, a compartir. Miren qué bonito, ¿no? Ya, voy a empezar con el verde, ¿ya? El verde por, a, por adentro. Vamos a sacar este papel que pues, se vayan a consumir. Y nos vamos con el verde. Ya, vamos a empezar con el verde. Lo mismo, ¿ya? Descargamos. Miren, yo recién me he comprado este color. Así que voy a descargar. Voy a descargar bien. Y empiezo a pintar suavecito, suavecito por afuera. Perdón, por adentro. Hola, hola, bienvenidas. Tenemos 92 visitándonos. A compartir, a compartir. Qué hermoso. ¿Cómo quedaría con, con sellado negro y pintado con rojo mis colores favoritos? Hoy quedaría precioso este cine. cine, cineis, Lindo. Hasta ahora no he hecho. Ah, no, sí he hecho. En, en ferias yo les hago escoger el color que quieren pintar. Cuando he trabajado en ferias. Les hago escoger. Y sí si me han pintado rojo con negro. Y quedan hermosos. Pero entre mis eh, entre mi muestras no tengo, pero sí quedan hermosos. Voy descargando, miren, y pintando. ¿Ya? Ahí. A ver, bajamos un poquito. Ahí. ¿Ya? El verde. Empecé con el verde. Como les digo, he podido empezar con el morado también, ¿ah? ¿eh? Eso no es muy. Vamos con este celestito. Hola, he llegado súper tarde. No importa. Es precioso todo lo que haces. Esas tintas también las puedo usar con sellos. Claro que sí, por supuesto. Ahora sí, vamos a agarrar del, del azulito. Descargamos. Miren qué, qué bien cargadito viene la tinta. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Y esta vez voy a pintar diferente, ¿ya? No voy a pintar completito todo, sino solamente en el medio, miren. Así como difuminando. Estas tintas tienen ese eh, tienen ese beneficio que ustedes pueden tratar de difuminarlas. Miren cómo se van difuminando las ven. Solitas hacen eso. Yo no hago nada. Solitas se difuminan. ¿Ven? No he llegado a pintarlo todo. ¿ah? Ya, solo estoy arrastrando la parte verde con el eh, celestito. Ahí está. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Es cumpleaños de mis de reina de las flores. <ríe> Gracias por lo que me toca de reina de las flores. Como esta es más chiquita, agarra chiquito nomás. Uh, me está agarrando con verde está ¿sí? A ver, a ver. Ahí está. creo que se note un poquito más. Ahí está. Miren cómo se difuminan solas. Suavecito, nomás ya, chicas, no aprieten mucho. Como les digo, descarga y recién pinta. Ahí está. Ya. Y ahora agarro el lila y pintamos con el lila. Voy a agarrar este de aquí: el lila. Descargo, mis cari, descargo, descargo, descargo. Y ahí recién entra a pintar con el lila. Suavecito, nomás suavecita las puntitas ya, acá se me pasa un poquito no se vamos a descargar porque estas son pinturas, recién estoy usando estas de aquí así que lo voy a hacer suavecito nomás no voy a cargar mucho porque el color es sí fuertecito con una sola pasada, miren. ¿Ah? Miss Pari, ¿cómo se llama lo que está utilizando para sombrear las flores? ¿Cuál? ¿Qué cosa es, eh? ¿Cuál? Los eh, los dedos triangulares. La pintura, no sé qué me estarás preguntando, Anita. Anita Lucía. Mi cari. Eh, esponjito en triángulo, jaja. Es de Helfer, lo encuentras en donde. Así es. La pita Mhm. Uh -huh. Hola, cari. Están bellas las flores. ¿Las vas a sortear? <risa> no, yo sorteo solamente mis aulas virtuales, chicas voy a sortear mis flores. Me van a ayudar a, a mi mostrario. Estas de aquí me van a ayudar a mi mostrario. Miren cómo me fui muy fuerte y agarro fuerte. Pero no importa porque al final las voy a, a, a difuminar con el morado. Entonces no hay problema. Pero hay que tener cuidado. Ya, ahí están. ¿Ya? Y ahora vuelvo a agarrar el celestito... Descargo y ahora camino como difuminando el moradito, ven, lo ven en este momento, por ejemplo, yo puedo decidir ay no, me parece que le falta un poquito de más de color y, y puedo darle un poquito más fuerte, no, pero es mejor suavecito primero y luego ya fuerte. ¿Ya? Ahí. ¿Ven? Yo prefiero, eh, no importa, trabajar un poquito doble, pero aguantarme un poco con el color. Lo quiero más fuerte, entonces pinto un poquito más fuerte. O sea, presiono un poquito más fuerte, ¿no? Pero primero lo hago bien suavecito porque va a depender del color que quiero. Los deditos triangulares son de la marca Helfer. Yo los he sacado, chicas, porque tengo los deditos y quiero usarlos, pero ustedes pueden usar sus deditos, los circulares, ¿ya? Por si acaso. Estos de acá también pueden usar. Aquí están mis deditos circulares. Solo que estoy usando los triangulares porque estos son de la marca Helfer y, y quiero usarlos porque se van devastando, ¿ya? Y yo, por no usarlos, porque son un poco caros, los tenía ahí y me di cuenta de que se están desgastando. Entonces, a usar nuestro material. Ya, ahora sí, para darle un poquito más de fuerza y color, voy a agarrar el, el moradito y vamos por todo el borde. Miren, aquí yo ya no. Eh, yo ya no. No descargo, ¿no? Miren, ya no descargo. Y ahí es donde comienza a cambiar la flor. Ay, perdón, ya no descargo. Aquí está. Ahí la ven. Ya no descargo aquí. Sí, ahí me ayudan ustedes a contestar ya. Ya no voy a descargar. De frente me voy y pinto. Quiero que se note un poquito más. Entonces, de frente pico. Y acuérdense que las flores no tienen un mismo color. Ya no descargo, ¿ven? ¿eh? Y como les digo, les quieren dar un poquito más de, de detalle, podemos entrar por aquí. ¿Ya? Ahí están. ahí está miren cómo van cambiando ¿no? es hermoso realmente yo desde que aprendí esta técnica la uso siempre y me encanta ¡Salud, salud, chicas, salud! <risa> ¡Happy verde! ¡Happy verde! ¡Salud! Ahí las leo. Ya, un poquito de color acá en el centro. Ah, me parece que me faltó un poquito de color en el centro. Miren qué bonitas quedan, ¿no? La opalina es, eh, la cartulina es opalina 180, ¿ya? Miren cómo va a depender de la pintura. Como va de frente, el color es mucho más fuerte. Y ahí ustedes ya pueden eh, trabajarla sin problema de frente. Pero si todo lo hacen de frente aquí, el color va a ser muy fuerte. No va a haber diferencias un poquito por aquí ahí está miren qué bonito este fue el resultado de esta de aquí que bonitas una más una rosada siempre nos gusta una rosada una pupia miren esta vamos a probar ya y luego ya nos ponemos a bolear una última a ver vamos a ver si estos colores me van a gustar pero estos son fosforescentes miren son fosforescentes podemos usarla va a quedar bien chu chumi chumi churri churri bien fosforescente va a quedar a ver solo necesito cuatro una dos tres y cuatro ¿Ya? Ahí están, ahí están las flores. de Aquí lo armamos. Una rosadita, ¿ya? Vamos a empezar con el color más suavecito que viene a ser este. Aunque aquí el color suave no veo por el lado porque son neón. Mis party, ¿cuántas piezas? Eh, cuatro. Vamos a utilizar cuatro, cuatro piezas. ¿Ya? Recuerden, descargamos. A compartir, chicas, a compartir. Descargamos y pintamos. Ahora lo voy a hacer diferente, ¿ya? Voy a pintarla toda. Voy a pintar toda la base. Miren. Para que vean que se puede pintar diferente también. Voy a pintar toda la base, pero recuerden, descargan y pintan. ¿Ya? Mientras más suavecito, mejor. Toda la base la voy a pintar. Toda, toda, toda, toda. ¿Ya? ¿Vieron? Todas. ¿Dónde consigo las pinturas? En cualquier tienda de scrap. Que vendan material de scrap. Van a encontrar pinturas. En cualquiera. ¿Ya, chicas? Yo podría darles un millón de nombres de tiendas. Pero la idea es que ustedes busquen, esté cerca a su casa y este y de acuerdo a lo que les guste les acomode también en precio ¿no? porque no todas las tiendas tienen los mismos precios ya estas pinturas las he comprado de todas las tiendas yo estoy cerca más de Mabel entonces yo le compro a, a estas pinturas las he comprado a Mabel por ejemplo eh, he comprado de todas partes pero aquí yo tengo más cerca es a Mabelita y ahí ya le compro muchas veces mis pinturas y por ahí veo por internet, también compro mis pinturas por internet. ¿No? Las tiendas de scrap que hacen sus eh, deliveries. Muy bien, chicas, a compartir. No llegamos a no, no llegamos a 100, si no llego a 100, solamente sería un, una persona, sería la ganadora. Una sola persona. Miren. Vamos a hacerla diferente esta, ¿ya? Base. Toda la base. Ahí está. Eh, Mi, ¿puedo pintar la parte de atrás? Sí. Si tú deseas, puedes pintar la parte de atrás. No hay problema. Ya están. Ya. Ahora voy a agarrar este amarillo tan hermoso. Es un Fossil Amber. De... de Archival. Voy a agarrar el amarillo. Y voy a pintar descargo, siempre recuerdo un descargo, y pinto por dentro. ¿lo ¿No ven? Vale? Descargo y pinto por dentro. Les estoy enseñando diferentes formas de pintar. ¿Ya? Descargo y pinto por dentro. La otra, descargo y pinto por dentro. Miren cómo se difumina solitas. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Con cualquier amarillo o anaranjado de repente. Ya. Otro colorcito. Le vamos a poner a este. Yo creo que la voy a dejar hasta acá, hasta la Este color ya no quiero. Quiero hasta aquí esta infusia. ¿Ya? Descargo. Miren... Y me voy, ya me levanto y pinto. Como está nuevo, yo comienzo a pintar y ya es suficiente para todo. Mira, ¿ven? Ya estoy agarrando la segunda, esta de acá. Nuevamente descargamos. Miren qué fuerte es el color. Es súper fuerte el color. Así que estoy descargando, ¿ya? Va a depender, como les digo, de cuán fuerte lo quieran, ¿no? Y también de cuánto tiempo tiene su tinta. Porque si tienen mucho tiempo la tinta o oh, pues ya se les está gastando. Ya no necesitan descargar mucho, ¿no? Ahí ustedes se van a dar cuenta. Yo sí necesito descargar porque estas tintas son nuevas. Ahí ven. Con este me voy a quedar, me gusta el color. estas este Bellas, ¿no? imagínense cuántas flores pueden tener simplemente teniendo sus pintas me aguanto un poquito como les digo por la tinta. a compartir chicas a compartir hola buenas tardes a compartir a compartir ¿Ven? Tenía que pasar mi cumpleaños pintando, ¿ah? ¿eh? No hay nada que hacer. ¿Ya ¿Ven? Ahora, para bajarle un poco y difuminarlo un poco más, regreso por el color, por el primer color, que es este de aquí, descargo, miren, descargo y comienzo a difuminar. ¿Ya? Si se nos pasó un poco, la idea es que no se vean rayas. Este es un color más suavecito ¿no? y estoy difuminando. Miren qué bonitas quedan. ¿Sí? Lindas, ¿no? ¡Ay! Los aires. <risa> vamos por las hojitas, ¿ya? Las hojitas. Vamos a pintar hojitas. Vamos a pintar un poquito de hojitas. Las eh, flores no pueden estar sin hojas. ¿No? Yo he troquelado de varios colores de verdes. Cuando ustedes compren sus verdes, cómprense eh, diferentes colores, ¿ya? Verdes, sí les recomiendo que tengan todos los verdes del mundo mundial. Miren, aquí ya había estado pintando, ¿eh? Con verdes... ¿Qué pasó?